¿Qué tal, Vivero? Yo soy Cerecero y bienvenidos a este nuevo pack opening que vamos a hacer especial y especial de estos sobres de los 6 años de aniversario de Fat que le mandamos un fuerte abrazo a mis amigos de POT, igual que a Cristian se la gané ayer, pero abrí en sobre, no podía creerme me salió Neymar pues felicidades, claro que sí, créetela, la Cristian a mí me salió Neuer en la copa de los 6 años, igualmente un abrazo a Ramiro Mares, primer comentario gracias por comentarnos Ramiro, gracias por seguir el canal Te mandamos un fuerte abrazo eh, a Miki Herrera, eh, yo creo que eres sobrino ahí de del de piojito, este, te mandamos un fuerte abrazo Miguel, vamos a ver qué viene en este sobre Vamos a ver qué viene en este sobre, está carísimo La vida es cara, la vida Vivir en México Mala, mala fe Mala fe, híjole El, el hijo de Bradley Pelé, me salió Pelé ahí, pero se llama Pelle. pellejo ¿Cómo alguien se puede llamar Pelle. No solamente es Pelle, es Pelle. Y dos mil monedas, eh, lo bueno que el sobre era gratis, ahora sí vamos a los que van en serio. Este es de 500 monedas, ¡ay mamita huele! ¡Huele! ¡Mamá huele! ¡Ay mamita! ¡Company! ¡Company! Bueno, no, no, no, nada mal, no me puedo quejar, no, no tenía company. Está como en 30.000 monedas este pelonzón, muy buen sobre, me voy contento. Y este es el último que voy a abrir de 500 monedas que me está doliendo el codo, esto es una comida en Sanborns. ¡Venga! ¡Dámelo! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo! ¡No! Oh, Windagun, Sal, Salpilingues. Salpinguis. Salpilingues, Bedimo. Un roster estelar, estos brothers. Windagun. No. No, no, no. No puede ser. Oh my god. Windagun. Este ni para los chescos del Oxxo. No puede ser. Bueno, este no está tan mal para hacer una defensa central Tiene movimientos hábiles, puede ser que se vaya por algo de dinero Que me dé algo, que me regrese lo de lo que le di Y no, al parecer no No nos está dando, esto sí, la verdad es muy triste Ah, jaja, mil FIFA points Oh my god Bueno, company no está tan mal estaba buscando una leyenda, algún jugador especial Después también salen los sobres eh, los totis. Sí. Bueno, vamos a abrir este último sobre. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. ¡Oh, ococha, ococha, ¡Oh, ococha. Oh, my God. Oh, my God, ococha. ¡Oh, mi primera leyenda. Mi primera leyenda en pod. Nunca me había pasado. Esta es, es mi primera vez, como dirían. <risa> Ahí en varios lugares. Es mi primera vez. Eh, ococha, ¡Oh, ¡Yeah, yeah, oh yeah baby. oh Oye, yeah, yey, yeah! ococha. ¡Oh, Qué felicidad, eh, prontamente, eh, próximamente haremos un review de mi compadrito JJ. Eh, qué, qué orgullo, eh, valió la pena, no me puedo quejar de estos sobres de los 6 años. Una leyenda, este video está más o menos tasado en 500 mil monedas, entonces nada mal. Próximamente un review y eh, bueno, vamos a hacer esta promesa para todos los fiferos de ahí. Si podemos llegar a 100 likes en este video, lo voy a poner eh, en reto, en un reto especial contra ustedes fiferos. En un Bájame de mi nube, que hace mucho que no lo hacemos. Vamos a poner a yo Cochas si llegamos a 100 likes en este video. Y lo vamos a, a ver si me, si me llegan a ganar los que resulten seleccionados. Eh, pues pues lo voy a tener que dar. Lo voy a poner en juego a JJ Cocha si llegamos a 100 likes. Piferos, pues bien, llegamos al fin de este pack opening de los 6 años de Fat. No me fue nada mal, no me puedo quejar. Company o Cocha eh, en el sobre especial de. Del torneo de Birthday Cup. Me tocó eh, Manuelito noyer Entonces estos tres grandes jugadores en los packs de seis años. Muy buenos pack openings. Platíquenme que les ha salido en sus sobres. Piferos. recuérdenle. Viviendo la vida. JJ. ¡Viva la vida!